Malvinson de Jesús denunció este martes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que agentes de la institución intentaron agredirlo físicamente cuando se encontraba trabajando en los solares del sector Mamá Tingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba trabajando en un terrenos eh, que es del Estado. Entonces fueron dos individuos eh, mandados por David de la policía y me quitan los hierros de mi trabajo. David, el eh, que se hace, due eh, hace seis hace dueños de los terrenos, que no es dueño nada. ¿Dónde están ese terrenos? En Vite Valle. ¿Qué fue lo que te eh, dos sierras, un pico, eh, eh, un soso y, y una pesada. Alega que al momento de lo sucedido se encontraba trabajando en los terrenos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.